La ola delincuencial, solares baldíos, basura por donde quiera y calles en condiciones críticas son parte de las quejas de los residentes en la urbanización piantini de esta ciudad de San Francisco de Macorís. que El ayuntamiento no manda a recoger la basura para esta calle, que esta calle está al abandono. Los solares son montes que están en tamaño de un palo de luz y el ayuntamiento ni pasa por aquí. Y los mosquitos y, lo, y las contaminaciones, porque no nos recogen la basura. Fuimos al ayuntamiento y dijeron que la iban a mandar a recoger la basura y por aquí no pasa el camión. Mira la calle como está y los solares, todo pedido. Es el abandono que lo tienen. Peor hoy todo un campo está esta urbanización, aquí esta calle. ¿Cuál es el nombre de la calle? Mirador de la Quebrada. el ayuntamiento ni viene a recoger la basura, pasan por las otras calles y por esta calle no pasan. Una delincuencia de atracos, vienen robándose toda la gente. Porque lo ven como si como fuera un barrio de, de, de un desierto. Vean vea todo sobrante, como dice, ahí salen culebras, ratones y, y todo eso. Y no, no viene el camión a botar la basura, que eso es lo que queremos más, que nos den ese bicho de la basura. Así la gente no viene a tirar mis mi perro muerto para acá. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.